¿Qué tal banda? Bienvenidos nuevamente al canal y a esto que se llama Narran. En este momento vamos a ver este Epic warback que hizo el señor Papi Sosa, señor. Tenemos a Papi Sosa de jungla y con ese nick que dice no soy cachetón, pero yo no lo sé. Ustedes mírenlo. Son papuchos, señores. Juego para el periódico escolar. Hasta Parker quiere fotografiar esta primera kill que se viene. Señores, al minuto 3 apenas de la partida. En este momento vamos a apreciar las mecánicas de Challenger. Ahí como lo vemos. Y pues bueno, para colmo de males el Caín. Tiene una muy mala posición y... Termina dándola. Así que ni modo, señores. Ahora de una vez no pierde tiempo y se va a por Paco, señores. Se va por Paquito para farmearse a Paquito. Se termina de una vez la jungla, espectacular señor. la diferencia de mirar el mapa y aprovechar el momento, esto es lo que es un challenger, tiene dos kills en menos de 4 minutos y va por su tercera kill en este momento señores espectacular simplemente tiene un control del mapa un control de todo y dense cuenta que ni siquiera se farmeó completa su jungla sino que decidió de una vez ir a invadir ir a hacer otras cosas ¿Por qué, ¿Por qué hace esto para así poder meter una presión muchísimo más grande en las líneas y pues obviamente también que su jungla quede por detrás y ya que el jungla está muy tocado no lo deja farmear, pero vean esta partida acá, en ese momento el Urgo lo estaba esperando ya sabía que la Kindre de pronto iba a ir por el Blue del Caín ya que estaba demasiado agresiva lamentablemente terminan acabando con la vida de nuestra Kindre del Papi Sosa no soy cachetón, alias el no cachetón a eso se le llama estrategia, aquí en ese momento hace una muy buena jugada bien pensado Woody lo que es ese Or, ese Or hace una buena jugada, se lleva la doble kill y hace así que pierda tiempo el equipo contrario para que Papi Sosa pueda salir y seguir haciendo desastre simplemente. Vean eso. ¡Al en fin te atrapé, esponja! Wow, vean, vean ese diveo nomás bajo torre, le pega la skill, sabe que ya lo va a matar. Y de una sale con el flash o con el destello, como mejor le quieras llamar. Pero esto es, mira, sin perder tiempo se van por el dragón, matan de nuevo a Paquito, eh, vuelve otra vez e invade la jungla. No lo deja descansar al pobre Jaime. ¡Buen intento, paposo. Es que no, no lo dejan descansar. Pasa que aquí... Podría ser el fin de donde Aquí sí podría ser el fin de nuestro hombre araña Porque le llegan los tres Y... O sea, no hay, no hay nada que hacer en ese momento Pero vean la presión que marca nuevamente Vuelve a salir Y de una se va a buscar a esa gente ahí debajo Vean hasta abajo Torre, se meten todos Lamentablemente se lleva las dos kills Nuestro mega super eh Y aquí viene una parte que podemos ver Hay una escena ¡Hay una escena! Donde la Oriana ni siquiera... Ni siquiera se lo esperaba, señores. O sea, deleteada total. Imparable. ¡Ya basta! freezer Ok, sí, ya el Caín debe estar, pero tilteadísimo, hermano. Y aquí en ese momento, o sea, solamente le pegó ese básico al blue. Y si no le fuese pegado ese básico al blue, lo mata. Simplemente. Aquí no pierde más tiempo. Simplemente. Parmean, va por la torre, va por objetivos Y esa es la diferencia que hace un buen jugo Ese compa ya está muerto No más no le han avisado bueno, lamentablemente se llevan la vida en nuestra kindre del Papi Sosa, pero la partida no está perdida. Ha tomado tanta ventaja, tiene tanto por delante que la verdad, o sea, simplemente no va a perder la partida por eso. La hacen dragón, priorizan objetivos, vuelve a invadir la jungla y vea lo que acontece en este momento, ya los tiene precisados. Bueno el Ashkan acaba de escapar con su baile erótico, lamentablemente para la Kindre llega el Caín de los suburbios y bueno lamentándolo mucho no tiene la R y lo matan, terminan matándolo, pero en ese momento ya después de renacer vuelven a posicionarse, vuelven a meter presión en la jungla y vean esto, señores es que no los deja descansar ni un segundo. Ni un segundo hermano, o sea, esto es ser un jungla challenger, no pierdes el tiempo en nada. Y aquí viene, bueno señores, se arma una pequeña pelea, una pequeña batalla... Terminan con la vida de nuestra Kindre. Pero vean eso. O sea, banda. El team que tiene tampoco está troleando. Están jugando muy, pero que muy bien. Y vean eso aquí. Cómo se salva el Rice. Hay una escena donde el Rice se salva. Pero ese Ashkan creo que no va a tener la más suerte. ¿O sí? A ver. What the fuck. ¡Ajá! ¡Se mamó! Ese Rice, hermano, retrolazo He vuelto. He vuelto a caer. Ese rice se mamó literalmente señores, es que vean, eso es la diferencia de un buen jungla con un mal jungla y por eso es que en el los bajos no se sube, porque si tienes la ventaja debes marcar presión, debes hacer presión, debes marcar siempre la partida, no puedes dejar de marcar esa presión y esa ventaja. Vean esta escena, esta sí es una escena, hay una escena donde sale volando, sale volando. Literal sale volando. Ok, salió volando el or, pero aquí mira, mira esa skill. Fantástico, papá, fantástico, súper superior a todos señores o sea es que no hay comparación de lo que puede hacer un buen jungla y ayudando a todo su equipo es que aquí se arman los guamazos finales prácticamente porque acá ya se termina la partida por estompeada magnífica vean eso simplemente ya deletea al que se le atraviese y no interesa nada señores Así que eso va a ser GG y hasta que llegó este video Protagonizado por el señor Papi Sosa Jungla Challenger Si te gustó el video por favor comparte Dale like, suscríbete Activa la campanita y déjanos en los comentarios A qué otro jugador Quieres que traigamos a esta serie Que se llama Narrando Y por favor bañate, no seas cochino Hacia tu casa, hacia tu cuarto Y nos vemos en un próximo video Señores los quiero y... Ya estás listo, Juan Carlos. Bienvenido a la Frensa. you're not really